Bueno, muy buenos días a todos los vecinos, vecinas de Hurlingham. Antes empezaba el programa mi papá y hoy tengo el privilegio de empezarlo yo porque pues, estoy acá con el presidente de la Liga de Fútbol Infantil de Hurlingham con Marcelo Rodríguez. ¿Cuántas notas te hicimos? Marcelo, muy buenos días. Bueno, primero, muy buenos días. Eh, no, al contrario, para mí es un orgullo estar acá, que estés vos. ¿Notas? No sé, arrancamos Miles. en el 2015. Sí, sí. 2014. Un poco más. No sí, sé la cantidad de notas. ¿eh? <risa> ¿Te gusta el estudio? Está hermoso. Lo, lo que armamos verdad? acá. Está hermoso, la verdad. que Lo, lo que armó se, mi papá. porque es todo de todo a eh. Marcelo. También es un excelente persona. Ahí, a, está con pitazo. nosotros. Poné la mano, poné la mano para sí, que salió. sepa la gente que está. Ahí, ahí está. está, ahí está. Esa es mi mano. <risa> eh, un excelente persona, amigo, padre, compañero. La verdad que... Eh, yo estoy orgulloso de, de que haberlos conocido haberlo conocido recién justo hablaba cuando por allá arrancó Fede en su bicicletita allá está, ¿no? la está abajo sí, la bicicleta sí, pero le puse no. bocina ahora bien, Tengo... bien. No, por ahí nos cruzábamos y vos veías que iba Fede con la bicicletita y llegaba al club transpirado en verano vengo de, de, de ¿viste? bien Fede y bueno hoy la verdad que este, después de tanto tiempo que sigas estando mm. al lado del IFUR, estando al lado de de los clubes, de los pibes sí. eh, la verdad que a mí me pone me llena de orgullo ¿sí? Bueno, eh, para, para arrancar este año, ¿cuántos años estás como presidente de, de la Liga de Fútbol Infantil? y es Siete años en el 2015 mm. eh, fue cuando asumimos ¿eh? sí. no quizás en ese momento por, por una elección de los clubes sino que había que hubo un problema, mitad de año había que agarrar este como quien dice, por el mango está sartén caliente. Claro. Y bueno, nada, después fueron pasando los años, los presidentes, los clubes están, estaban conformes. Mm. Y bueno, hoy seguimos al frente de los clubes, la verdad que este, yo estoy... De, desde ese comienzo mm. hasta el día de hoy, ¿cómo te sentís vos personalmente? ¿Qué cosas cambiaron para, para mejor, obviamente? No, por supuesto que han cambiado un montón de cosas en la liga, este... Para bien, sí. ¿sí? siempre para bien. Eh, nunca hay que olvidarse todo el apoyo incondicional de, de que Juan asume mm. como intendente. Hablo de Juan Zabaleta, ¿no? Sí, Yo, obvio, Juan, obvio. por ahí uno habla de Juan, sí. ya lo conoce, por ahí está escuchando a alguien, ¿a qué es Juan? Es Juan Zabaleta, mm. cuando él asume como intendente, fue siempre ese apoyo incondicional a los clubes ayudar a los clubes de diferente manera, de diferente forma. A ustedes a usted los ayudó con los premios, me acuerdo, al principio. Cuando hubo un problemita. Exactamente. Él agarró y ayudó con los premios. Juan, Juan todavía no era intendente. Claro. Estaba por postularse para, para las elecciones y había habido un temita. Yo quizás tampoco estaba metido en lo que era la liga. Claro. Este, bueno, nada. No habían aparecido, no estaban los trofeos de los chicos a fin de año. Y bueno... Eh, Juan, sin ser intendente, vino, se puso al frente, dijo yo voy a pagar los trofeos. Y bueno, desde esa vez, sin ser intendente, de allá en el 2014 mm. hasta hoy, 2022, Juan sigue pagando los trofeos a todos los chicos del IFUR. Muy bien, muy bien. Eh, desde que vos arrancaste hasta ahora, ahora hay como 32, 40, 40 clubes. Yo digo que la liga es liga por los clubes, ¿no? Gracias a los clubes. Por supuesto, es así. Es que la liga es de los clubes. Claro. No, no, no, no, no es acá, no es una AFA ni nada, acá mm. los clubes este, manejan a la liga, por eso, si vos ves la gente que hoy integra la liga, ya sea, mm. sea tribunal y comisión, es toda gente de los clubes. De clubes, de, de clubes. distintos sí, clubes, sí sí sí, sí, sí, sí, sí, Tenemos de, de todos los clubes, de mm. la A, de la B, la C, tenemos mm. gente de todos, somos 12, 13 personas de diferentes clubes, entonces acá no hay, es, es todo limpio, todo transparente mm. y bueno... Fíjate que no, no hemos tenido este, grandes, grandes problemas. Yo me, yo me acuerdo los lo dos años de pandemia, la, lamentablemente que, que pasamos todos lo, los argentinos, en los clubes, ante vos, en esos dos años ibas y estaban las ollas populares. Sí. Y también el, el labor ¿no? de la liga para, de, ayu para ayudar a la gente. Por supuesto, ¿no? sí sí, en, en estos dos años de pandemia, la verdad que sacarse el sombrero con los clubes, ¿no? mm. creo que no hubo ni un club que no haya hecho este, ollas populares o lo que sea durante la semana. Interrumpo con No, sí, sí. tos. ¿Quién te maquilló? No. Estás <risa> bueno. yendo a algún lado, no es así como perfecto. No, ya, qué perfecto. No, no, no. Pido disculpas, estoy con un <risa> poquito vengo, de. Gris. Lo vengo lo vengo, lo vengo. <risa> a la vez. Tomar el pelo. Y a, a, a sí, pelo. me lo llevaste todo, mira. Me llevé <risa> todo eh, eh, Primero agradecerte personalmente no. por todos estos años y abrirnos la puerta de del Fur abrírsela a mi hijo. Este, que como todo padre, aquel que trata bien a su hijo es, es algo no, especial, no. en voz a todos los clubes, un pues gracias, supuesto. sigan, sigan bueno. en la entrevista no, no, el, no, pibe, no, el, el pibe, pibe el, el pibe, el pibe no, no la <risa> verdad que, no, como te vuelvo a repetir, yo estoy no. orgulloso de, de haberlos conocido y que hoy ustedes estén tan metidos y compenetrados con lo que es Lifour y y ahora también se nos vino en las ninas. Bueno, sí, ahora, eso, ahora, de, ahora ahora lo, lo, lo, ahora, lo vamos, ahora lo vamos a hablar. Pero bueno, sí. yo decía eso, que siempre los clubes, por ejemplo, el otro día, el domingo, fue el Día del Niño. Sí. Entonces, siempre los clubes son la, la primera llegada que tienen los chicos del barrio hacia las familias de los barrios. Sí, sí, para sí, las sí, ayudas sí. Vale, y todo. Todos, todos, sí. Bueno, como volvíamos en aquel momento, mm. esos dos años, sí. todos los clubes hicieron ollas populares, conseguían mercadería, otros lo compraban ponían plata entre los técnicos la verdad que en eso hay que sacarse el sombrero porque sí. cuando hubo que, que poner el pecho, los clubes estuvieron nosotros, yo te cuento, nosotros eh, tuvimos que bueno, estuvimos yendo en ese tiempo a los clubes recorrimos 20 clubes ¿viste? entonces la gente nos contaba que al principio eran 20, eh, 20 platos ¿Viste? Sí. Y cada vez era más, sí, era sí, más. Sí, y la sí, necesidad sí, era sí, más. Entonces, eh, que ver, ver a, la, a la familia de los barrios yendo a los clubes de barrio pa, para poder comer a la noche, sí, sí, sí, sí. entonces bueno, eso habla muy bien de los clubes. Fue, fue dos años, un año, o el primer año fue el más duro. Mm. Este, y sí, es verdad, nosotros lo vimos, nosotros... Vos quizás fuiste sí. junto con el taller el Niño Jesús de Nazaret. Sí, ahí también. En eh, la Liga. Hacíamos mm. los días sábado. Mm. Y me acuerdo que cuando arrancamos el primer sábado... A usted les pasa 40, lo mismo. 50. Claro. Y creo que ya lo último ya eran 300 porciones. mira 300. Viste, uno... La verdad que no te ponía feliz. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, para nada, pone, para nada. Te pones por ahí lo único que te podés llevar, decir, bueno, por lo menos... Estoy haciendo algo. En labor de lo... hacer, claro. de llevar un plato de comida, pero mm, no, no, no, era lindo mm. este, ver eso. Pero bueno, nada, fue creo que su primer año, después ya fue todo mejorando. Gracias a Dios en Hurlingham, creo yo que a, eh, nadie pudo decir me faltó un plato de comida mm. durante estos dos años de pandemia, no solo por la ayuda de los clubes, sino en ese momento cómo ayudó el municipio. A el municipio se puso al frente, las escuelas entregando las cajas. este bueno, la sí. verdad que creo que en Urlingan, yo no sé si alguien puede decir, no, yo no soy dueño de pandemia, me falta un plato de comida, claro. porque de algún lado el plato llegaba para llegaba, ese vecino. Sí. Llegaba, lo llegaba. Necesite, por supuesto. Sí, obvio, obvio, obvio. Eh, después, bueno, después de, de la pandemia, ¿cómo fue eh, volver a ver a los chicos en la, en la cancha? Fue lindo volver mm. a ver a los chicos otra vez a competir, uno dice, bueno, vinieron dos años de pandemia, por ahí ven, vienen los papás más calmados, todo. No, no vinieron más calmados. Están, creo que, un poquito peor que hace el 2019. Nos está acostando, pero no, no, nada. Lo importante, como digo siempre, son los chicos. Hoy los chicos te juegan adentro de la cancha, ellos quieren jugar, divertirse. A veces, el que te saca un poquito del partido, que lo saca referir, somos los grandes, claro. somos los papás, somos la gente de afuera. Los chicos, ellos simplemente quieren jugar a la pelota. ¿De qué categoría hasta qué categoría estamos en este 2022? Y este año estamos 2016 y 15, que son las Do promocionales. Bien. Y después, bueno, viene 14, 13, 12, 11, 10, mm. 9 y 8. Bien. ¿Eh? Este año se despide la 08. La 08. Y o sea, estamos que... de 2016 a, a 2008. Exactamente. Bien, o sea, bien, bien, bien. Este año se, se retira la, la 2008. Mm. ¿sí? Y el año que viene entra la 2017 ya. ¿Cómo, ¿Cómo ves un poco, le vamos a contar a la gente que ya se jugó la primera ronda, siempre hablando del masculino, sí. eh, y eh, están en Copa también, jugando sí, Copa, también. y empezaron la segunda ronda? Arrancó. ¿Qué, ¿Qué resumen me podés hacer vos de, de, del funcionamiento de la liga y de los clubes, cómo lo ves vos eh, hasta acá? Digamos. No, a ver, los clubes, como siempre, vos tenés la zona más o menos están siempre peleando arriba a los que uno ya conoce, sí. ¿no? Eh. ¿Por qué? Porque siempre están bien armaditos, nunca pierden el eje de, de, de los chicos, cómo llevarlo. Yo sé claro. que tuvieron dos años de pandemia, les costó también armar a los sí, clubes. Sí, obvio, antes, obvio. Pero más o menos siguen sí. siempre la misma línea y vos ves que los de arriba siempre son medianamente los mismos clubes que pelean. Pero bueno, claro. bien, bien, porque eh, mantienen esa línea. Bueno, la, chicos... la Copa, lo que hizo la Copa es que un, que un equipo que está en la B juegue contra uno de la A y claro, tenga la posibilidad si de jugarlo mano a mano. No. Y... Es, un, es un vele flamengo, eh... todos dicen que pasa flamengo, pero guarda con vele, ¿no? No, por supuesto, <risa> ¿no? a ver, todo puede pasar, esto es fútbol, sí, claro, claro. todo pasa, eh, mm. así que bueno. este Pero bueno, nada, en, en ese, como te vuelvo a repetir, por ahí lo que te puede cambiar un poquito son los clubes de la B, donde claro. ahí sí por ahí te llevas alguna sorpresa, porque uno dice, a ver qué club arranca, y bueno, hoy tenés tres, cuatro clubes eh, peleando por el ascenso. Este, y bueno, nada, esperando ya el año que viene. Vos sabés que este año que no viene, estar hablando, ya no quiero hablar más. Tuvimos que, que desarmar la zona C, sí. armar una zona B con más equipos. Mm. La idea era, como veníamos, son 12 equipos en cada zona, pero bueno, hoy la A tiene sus dos equipos y en la zona B tenés 16. mira y no tenemos la zona C sí yo, yo hablaba te cuento, yo hablaba con Diego el de Cristo Rey y me dice, mira nosotros nos preparamos para la C y, y llegar a una y competir en una B a Cristo Rey, claro, está bueno pero, pero a su sí. vez los chicos no están acostumbrados a competir contra no sé, ponele eh, un club de la B, ponele, un destino, no sé, un destino, exactamente claro. un Malvina, un Pampura, claro, ahí, va, ahí un Grepi, son clubes que, que están, que juegan, que compiten bueno, hoy por ejemplo el destino hoy vos ves la general se cortó sí. un poquito ya solo arriba sí, es un equipo sí, sí, sí darle, sí. ¿no? sí hoy, hoy. entonces claro, juntamos los equipos por ahí de la C, mm. los tuvimos que subir a la, claro. fuerza a la zona B claro. y hoy se está encontrando con equipos duros, que te mm. pueden sacar muchos puntos en una jornada pero bueno, desgraciadamente no lo que, no lo que así, pero se tuvo que dar, pero bueno. Se, con... hizo, se hizo así cada, y cada... Lo, lo que pasa también hay que contarle a la gente, capaz, la que no es de Hurlingham, sí, no. porque lo que es de Hurlingham conoce, que la liga está hace 30 años, 40 años, ¿cuántos no, años? la liga tiene? va a tener 30 años. 30 ahora, años ahora. Sí, sí, sí, sí. Entonces, sí. entonces bueno, es, es, una, es la liga de Urlingan. Es la liga de Hurlingham, exactamente, fue siempre estuvo... Este, hoy vos fijate que la copa principal lleva el nombre de su creador, sí, sí. Joaquín Guevara. Joaquín Guevara. Este, nada. Así que la liga está. ¿Cuándo la copa la hora de Ah, bueno, bueno, bueno, bueno. O el premio Fair Play que lleve el, lleva el nombre, nombre de. ¿Eh? ¿Eh? Epa. Epa. No, lo, lo, po lo podemos, lo podemos ah, ver. El premio lo, po nosotros, no. lo, po lo podemos ver eh, después más en, en el 2023 sí, qué te parece no, sí olvídense está podemos... ah, rugo ah, pero por qué no la podemos dar ahora y ahora y sí. bueno bueno pero, pero club, esto, lo, lo podemos hablar lo podemos hablar también se merece <risa> una copa fair play porque a veces no, no, no el que salió campeón es el equipo mm. fair play ¿eh? claro. el último claro. por ahí, y que el último vos fijate mm. que a veces uno dice Vamos y jugamos, estamos en la A, estamos en la B. Pero cuesta estar, porque si vos no, por ahí no estás preparado, claro. y vos vas todos los sábados, por ejemplo, un equipo de la A, ¿no? Mm. Eh, un sábado jugás con un Quinta, con un Sandamián, vas a Estudiante, vas a Obligado. Están acostumbrados ellos. Ellos, eh, claro, y vos por ahí no tenés un buen equipo, y vos por ahí vais de las nueve categorías todos los sábados, te traes nueve mm. derrotas. Claro. Y hay que estar en, en la piel de esos nenes, todos los sábados ir y perder, perder. Mm. Y son a veces los que mejores se portan. Porque uno, por ahí, yo si juego al fútbol, pierdo un sábado, pierdo dos, pierdo tres, ya el cuarto pierdo claro. y ya empiezo a Claro, a Claro, claro, claro. Y vos sabés que los chicos de los clubes, no, ¿eh? nada. Mm, mm. Entonces a veces esos son los chicos que se merecen en realidad el premio. Bueno, vamos premio, vamos, premio. vamos, a ver entonces la, la, la Copa sí, La Hora. Bueno, la vamos, vamos a ver, vamos a ver. O el, premio, el, premio, el premio, premio Fair Play claro. o lo, lo que... O... El premio Fair Play, la hora de Hurling. Ahí está, ahí está, ahí listo. Listo, claro. listo. Listo, listo, listo, perfecto. Está. Pero bueno, el, el gran batacazo y lo que lo que va generando cada vez más gente que, que vaya y todo también es, es el fútbol femenino. Como, yo sé que ustedes empezaron de a poquito y ahora es como que dijeron, epa. Epa. ¿Qué pasa? ¿Más, más, más, que el, ¿Más que el masculino o ahí sí, a, la, hay, a la par? Mirá, comento. ¿no? La idea siempre fue, ya desde el 2019, mm. cuando en bueno, 2020 la pandemia, la idea era empezar a armar el fútbol femenino. No pudimos. Entonces ahora cuando arrancó este año, ¿qué hacemos con las niñas? Arrancamos, hicimos una, una reunión sí. al cual vinieron solamente cuatro clubes. Cuatro clubes cuatro al clubes. principio. Vino el destino... Sí. vino 18 de julio se arrimó Ateneo Ateneo y, Pampero. Ateneo y Pampero bueno hablamos con los cuatro clubes qué hacemos mm. arrancamos listo vamos a empezar a convocar llamamos hicieron amistoso disculpa hicieron amistoso en el 18 de julio sí fue una presentación una presentación ahí Hicimos está ese día bueno, después dijimos: vamos a arrancar a algo recreativo con las nenas. Se anotaron, recreativo en Hurlingham. No, exi no existe. No existe. 10 clubes. Eh. Se anotaron 10 clubes. Eh. Imagínate que ya la tercera fecha ya teníamos nenas suspendidas. <risa> ¿A cuánto? A, a la, la segunda, tercera a la fecha, fecha. La había de, la más, de las más grandes, de las más grandes, claro claro, claro, claro. y después ya había algunos que otros papás informados de las chiquititas. No bueno, ya vimos que no era muy competitivo, entonces, claro, claro. a ver, muy recreativo no era, no era, era muy claro, recreativo, perdón, claro. no era recreativo, entonces, ¿qué hacemos? <risa> Llamemos a <risa> los árbitros, muchachos, empecemos... Claro. a aislar un poquito más finito porque que se le, para que, que la gente se calme claro, claro. porque se nos van a venir encima la, las chicas pero bueno, nada, hoy la verdad <ríe> que terminó la primera rueda con 10 clubes a los cuales vamos a sumar dos clubes ahora en la segunda rueda se suma Bien. Buen Camino y Juventud Mitre o sea que tenemos 12 equipos y aproximadamente unas 800 nenas Está o sea, bien. Jugando en Lifur es acá. Está Pero bien, es muy bien. Este Lifur con doble F. Es con doble F, exactamente. Y además para el público, pues eso lo decimos siendo nosotros de Burlingame y este haciéndonos los, los agrandados. Pero ustedes fíjense que tenemos a Nehuel Pérez. Sí. En varones en la selección. Sí. Y tenemos a, a Diana Falfán. Diana A, a Diana Falfán en la selección argentina femenina. Femenina. Y todo salido de acá. ¿De acá? Sí, sí. sí, sí, sí. sí. Fal Falfán de Barrio Mitre. De jugaba en. La, a, ver, a ver. Yo la vi jugar. Jugó un par de veces. Jugó al lado de mi hijo, de Lucas. Ah, mira. mira. Jugaban en el club los amigos. Allá en Mitre al fondo. Y claro. ¿eh? Y ya la veías chiquitita y vos la veías perdida. perdida. Ah, les pegamos un baile a los balones. Ah, <risa> ah, mirá, claro, mirá, mirá. Esta nena. Y bueno, hoy la tenemos jugando en la guay. Sí, en la guay sí, Urquiza. En la Guay Urquiza, sí. que el otro día ganó con un gol de ella. Mirá. Jugaron el domingo y ganaron 1 a 0 con Gol de ella. Y de bueno, cabeza algo ahí. Entonces creo, por eso creo yo que yo sí. lo menciono porque cuando están hablando de fútbol infantil y de los equipos y de lo que pasa, vos decís, ojo, porque es un semillero de primer nivel. Mm. Eso mm. quería, eso sí. quería decir. Bueno, para, para. Sí, sí. Pibe, pibe. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, señor? P ¿Pediste la comida, algo? Porque son las dos. ¿Comen? ¿Ustedes comen? Eh. No. No. ¿Ustedes comen? ustedes había que comer? Bueno, sí, que sí, sí, sí. Sí, voy a decir que sí. sí, sí. El, el catering de la hora de hurling. Ah. El cáncer. El cáncer. así que pero bueno no, nada muy feliz con el tema de las nenas este ya el año que viene arrancaremos ya a jugar algo más competitivo Bien. el tema ahora se nos a ver vos sabés que las nenas están jugando con dos categorías armamos una sí. 2007-2008 claro las la dos chiquititas cator... eh, perdón 16, 16 15, 15 14 y 13 Armamos cinco categorías. La nena tenemos hasta 2007. ¿Y ahora, que, y, ahora, sí, ¿Y ahora qué quieren hacer? Un partido por cada categoría. Y sería lo lógico, porque vos pensás que con dos categorías y vos podés fichar 12 nenas. Hay clubes que ya pasan esas 12 nenas. Claro. Pero claro. el tema es que se nos complica. Porque los, es más larga la jornada. Es más larga la jornada y a los clubes. Porque a, tienen futsal. A ver, los clubes y... ya más, más de un club me ha llamado y me ha dicho: mm. Perdón, sí, ¿qué eh? hiciste? Porque no tienen lugar para que las nenas entrenen. Le tuvieron que sacar un poquito de tiempo ah, a, a sí, otras entiendo. actividades para poder poner las nenas. Bueno, no bueno, en... son los crujidos del crecimiento. No, claro. por supuesto. Bueno. Es yo... claro. crecer y crece, bueno, no, está por supuesto. supuesto. Sí, El sí, otro día sí, yo estaba sí, hablando... Pero, eh, yo lo, lo entiendo sí, a, lo, a los clubes que no tienen horario ya. Mm. Y si vos les separás a la nena, van a tener que practicar... Por manera, claro, más categoría. Claro. No sé cómo van a ser los clubes. Por eso te digo, ¿qué hiciste? Fui a un club, me agarró el presidente y me dice, ¿qué hiciste? Me dice. Claro, cara no cara. tenés otra cosa más que hacer, me dice. Y ahora, ahora se sí viene otra cosa nueva. No, mentira. <risa> <risa> eh, no, yo el otro día estaba hablando con el ruso de Plaza Urquiza sí. y, me, y me contó que van a hacer una cancha nueva, más chica. Más chica para, para que el uso de las chicas. Exactamente, y bueno, el EIU está haciendo ah, también, eh, con materiales que se le bajó, que bajó Juan, sí. que está cerrando un lado, una parte que tenía al costado del club, y ahí van a empezar a entrenar la neta, o todo, la idea es que sí, sí, por sí, la obvio. parte física se haga ahí, después cuando es pelota van a la cancha de pista, pero toda la parte física hacerlo en ese predio que hoy lo están armando para empezar a usar, y bueno, hay clubes que lo pueden hacer, que tienen espacio, otros que no lo tienen, pero bueno, veremos... Este, como, pero bueno, la verdad que es algo lindo. Vos vas un domingo a la mañana, porque las nenas juegan sí. el domingo, arrancan a las 9 de la mañana y nada. Es impresionante la cantidad de papá, ves otros climas, no ves. Todo mate, ves. Mate, mate termo. Mate termo, claro, llega el mediodía, la hamburguesa. La hamburguesa es otra cosa. Y claro. bueno, estamos ahí como terminando, no alcanza a terminar el último partido. Y ya vienen barriendo porque entra futsal. Y, el, y el, te hago una pregunta que mm. al margen. ¿El Tribunal de Disciplina usan el mismo ustedes, tanto para masculino como femenino? Y nos estamos ayudando. Hoy la que está, eh, digamos, manejando lo que es el tema del tribunal o está haciendo eso es Miriam. Bien, eh, la, le mandamos un, un saludo, saludo muy grande, que no sabía que ibas a ver. No, no, cuando estaba llegando le avisé. Este, la verdad que, no, nada, Miriam, un capo, lo que sí. viene ayudándome. Yo digo, si no fuera ella, que ya me hubiese echado de casa. Pero como yo la meto en todo esto, está metida. Pero porque en... le gusta también. No, también me le gusta. gusta. Así que ella, vos la ves que agarra los sobres, ella empieza a pasar a amarillo y todo. Cuando encuentra algún problema, sí, se comunica con Diego, está al frente del Tribunal de Disciplina, Diego pasó esto, esto, y bueno, ahí más o menos, ve, igual no hay grandes sanciones todavía. Sí, más zona sí, no, no, roja. Obvio. Eh, a ver, vamos, preparémonos para el año que viene. Claro. Pero igual, claro, claro. este año hay trofeos. Toda se, puede, la... se puede hacer una copa también el año que viene también con el femenino. Con el femenino. El tema es que si se juntan 14, 15 clubes, ya tenés para jugar un campeonato todo el año. Claro. Mira y vuelta. Claro, claro. claro, ¿Eh? ya, claro. Tenés, ya tenés 12 clubes y yo sé que para el año que viene ya sí, hay más, más. clubes. Mm. Ya me, me, me hablaron sí, para sí, sumarse. Sí. El tema es que si se suman más de 15, voy a tener que armar dos zonas como los nenes. Mm. Porque con 15, 16 clubes tenemos que arrancar en... Sí, sí. Allá por marzo y vamos a terminar justito. Bueno, las nenas este año van a tener sus trofeos, todos. Bien, eh, bien. Así como Juan le va a dar el trofeo a los varones, a los nenes, también vamos a tener para las nenas sus trofeos. Ya, ya que tocaste el, el tema de Juan, eh, nosotros cada vez, no, Juan todos los sábados da vueltas por Hurlingham. Y, sí, sí. y va a los clubes y da material y da... Camperones le dio a Plaza. Bueno, da, da Ayude, ayuda, ayuda, ayuda en general a todos por Como igual. A, ayudó a la socia con el techo. A la socia con el techo, a San, a San Damián. Eh, ¿qué, eh, qué, ¿Qué pensás vos cada vez que, que vas en esto de, de, de la ayuda de Juan hacia los clubes? No, la verdad que a mí me pone feliz porque los clubes. <coughs> perdón. Sí, sí, sí. Se nota el cambio. Sí, sí, tranqui. Se nota el cambio mm. en algunos clubes. Vamos mm. a decir la verdad. claro Hay clubes que vos le sacás una foto ocho años atrás, y lo ves hoy, y el club cambió Cambio. en un 100%. para bien, mm. recordemos que Juan hizo pistas a todos los clubes, pero sí. que hoy debemos tener tres, cuatro clubes, cinco sin pista, de 30 o más de 30 que pueden estar jugando en el mm. El resto todos tienen sus pistas, que eso ha hecho que progresara mucho, porque hoy los clubes no solamente la pista te sirve para el fútbol, sino que hacen patinas, hacen hockey, volei. Sí, claro, otras actividades, otras, sí, ¿sabes? sí, sí eso, obvio, obvio. Por eso te digo que a veces los no, clubes, no. cuando yo aparecí con la nena, me putean, porque <risa> tenían tantas cosas y ahora vete sí. la nena, claro. Claro. Y bueno, y, y, y por supuesto que los clubes, claro, empezaron a jugar y yo calculo que la, los papás y las nenas y nosotros no vamos a tener fútbol, no vamos a jugar y bueno, entonces puede venir una, dos, pero cuando son 10, 15, 20... Hay que empezar a, a mirar. Nah, de pero, pero hablando en serio, a los clubes les le, sí, sí, le sirve el, porque les sirve el buffet, porque les oh, sirve. Hoy yo, por ahí vos ves un club. Es una nueva entrada, digo. Hace, ponele 10 años atrás, 8, mm. no lo sé, pero hoy vos vas a un club, mm. un viernes tenés eh, fútbol de los veteranos. Sábado a la sí, a tenemos. la una te arranca el fútbol infantil hasta la noche. Domingo a la mañana temprano, ya te arrancan las nenas. Las, pues digo, no, futsal, terminan, y... no terminan de jugar la nena y ya están barriendo Ay, porque entra futsal. Claro, claro, o sea claro. Un claro, club claro. Está ocupado desde un viernes hasta el domingo a la noche. Y eso es lindo. Hoy es hermoso que pase eso en un club. Y de lunes a lunes tenés gente en los clubes. Y después de lunes a lunes entrenando todo el día. Pues, ¿sí? Están metiendo ahí horarios, sacándole. Entra uno, sale, entran, mm. salen entrenando. Los clubes hoy están, están llenos y eso es lo lindo. Eso es lo lindo la vida que se le dio a todo esto en Urlinga. Bueno, estamos, por eso te digo, hay clubes que han, con todo esto, han levantado, han mejorado. Hay, hay clubes que también hacen apoyos escolares. Por supuesto, hay clubes, la Ateneo Roca, que por trabajo estamos ahí en el club, agradecerle a la comisión, a Leila, a su presidenta, de, de prestarnos hoy una parte del club para hacer nuestra actividad. Y bueno, nosotros vemos todo lo que hay. Mm. este Apoyo escolar, no solo ahí, ahora en Malvinas tenemos... Mirá en otros clubes también se, se da apoyo escolar Por eso mm. te digo los clubes hoy están en esperanza también hay mm. este en CEFI creo que Cefi también CEFI también, sí, creo sí, que sí, también sí, sí. así que así que bueno y sí. Vienen, tienen un nuevo espacio, van a tener un nuevo espacio es, ahora en estos días. En estos días ya hoy arrancamos. Hay comida en ese espacio, yo voy si sí hay comida. Sí, todavía no inauguramos. Yo, ¿Viste? Yo, yo soy como las canchas, yo voy, viste, yo le digo, yo a los clubes... Digo, no, pero pero la, no, pero la gente lo sabe, yo agarro <risa> y le digo al club, le digo, ¿vos querés que vaya? Está la parrilla habilitada, si sí, no, no, sí, no, no, Claro, no pero está perfecto. Hay, ¿Hay parrilla ahí? No, parrilla no eh, hay, Pero algo vamos a hacer. <risa> no, parrilla no tenemos ahí. Perdóname. Es una vergüenza. ofrezco un hijo con papeles. No, no. mayor, porque, es, ¿cómo vas a pedir de comida, hijo? Si la Hay que, y, pero mira, yo arranco. Yo, yo, no yo ponele que vaya tipo 7. Claro. Ocho y media ya me agarra un la, poquitito claro. el, el, sándwich con, ¿viste, el sándwich de jamón y queso. Eso, por supuesto. Claro. Bueno, algo vamos a hacer. Vamos, bueno, vamos a ver. Nada, pero hablando en serio. ¿Dónde eh, queda? Y... Está acá en Urlingal, una, la nueva sede que tenemos. Nosotros, la verdad, que siempre tuvimos sede, cuando en sí. la época de Juan alguien nos prestaban siempre en algún lugar del municipio, o algo que pertenecía al municipio, podíamos usar de liga, porque está bueno. Eh, este año no, no tuvimos esa posibilidad, entonces tuvimos usando, en su momento, agradecerle al Club 18 de Julio, que nos prestó que hacíamos el tribunal mm. después a Diego de Cristo Rey que no prestaba la parte de la iglesia ah que, sí me acuerdo que ahí también usábamos mm. y bueno los sobres a veces entregaban algunos en mi casa entonces no, no está bueno eso entonces claro. hoy tenemos nuestro eh, eh, lugar, quinta de los, también, los pibes también o para hacer alguna reunión mm. los clubes están predispuestos vos claro. nunca porque okay, vamos está. vamos de vuelta la Liga son los, club, son los clubes claro, pero si vos, no, si vos no tenés clubes no tenés liga exactamente, pero el tema es que a veces por ejemplo, si vos te vas para el lado de Mitre y mm. en un momento se te enoja lo de y eh, claro. tenemos que ir siempre para allá, claro. si vos te venía a y lo de Mitre, eh, pero tenemos que ir hasta allá claro, entonces buscamos un lugar en Urlingan, en el medio de Urlingan estamos ahí en, en la avenida Roca 1381 casi pegadito ahí al Rubén Darío, Rubén Darío mm. Eh, la galería, local 11 ahí es un, un lugar que, bueno, estamos ya terminando, pero bueno, hoy. Enfrente a... en del Banco de Nación. Exactamente, ahí el está diagonal en Banco Nación. Ahí está. Ese va a ser nuestro lugar donde ahí vamos a. A mí me queda re cómodo, la sí, verdad claro. que lo felicito. Está cerquita. <risa> Aparte están en Urling, un lugar céntrico. No, sí, ah, en en de ahí a tenés, tomar un Tenés, café, tenés tren, tenés, vos, tenés colectivos. Colectivo, ¿no? La gente de Barrufaldi y Chocho, porque toman. Ah, claro, el, toman se bajan. Barrufaldi y bajan en Rubén Darío. Claro, sí, la pegó la igual. gente de Barrufaldi acá. Por ahí me, se puede enojar un poquito Mingo, allá en Estudiante, que va a tener. Sí, bueno, pero, pero. después. Creo pero, que, Mingo, escúchame, te, te habla Fede. Vas a la liga, vas ahí a la liga y enfrente tenés una, una pizzería. Una pizzería, Entonces, comés ahí, Tomamos Mingo, café, deja. Mingo, no pasa claro. nada. Este, así que, pero después ahí estamos medianamente en, en el medio, digamos, para que. ¿Cuándo todos, arrancan todos, en ese espacio? Y arrancamos hoy ya. Hoy. Hoy justamente tenemos a. a ¿Hay hoy, algo, Paco, hay un de, No, hoy, no, hay, no, hoy, hoy, hoy tenemos. No. Eh, ¿Cómo <risa> se soy, llama? No Citado un delegado. <risa> ah, tengo que llevar yo. Bueno, no. sí, sí está, bien, está bien. Hoy nos juntamos medio a la. ¿Y exactamente dónde está? El... Avenida Roca, 1381. Pegadito al banco Itaúcas. Es la galería. Exactamente, ¿Es la galería. La galería. Local 11. De tradicional. Sí. Algo tradicional. Tradicional. De, de Urlingan, Así que le vamos a dar vida a eso. Justo ayer estaba acá con... Bueno, le, primero vamos a saludar a mi compañero. Sí, pase, Alfredo. Pase, Alfredo. pase, pase, ¿Eh? pase. Alfredito no está en Lifur, pero es el compañero de trabajo. Medio? Ya vino. va a estar, ya va a estar. Ah, ya va a estar, ya lo ya va vas a estar. llevar. Gracias por la invitación. Él es... <ríe> Eh, acá, gracias se por se la escucha, invitación. ¿tá? Se escucha bien ahí, ¿no? Se escucha bien, sí. Si este, acá posar, acompañando ¿no? a mi compañero este, Marcelo, del presidente del IFUR, este, colaborando en todo lo que está haciendo el trabajo la comisión. Y la, comisión. Y la verdad que muy orgulloso de estar al lado de él en estos momentos. Hoy, hoy, por ejemplo, con el tema, bueno, potenciar trabajo, que mm. es con lo que hoy trabajamos con, acá en Urlingan. ¿Y cómo va ¿eh? eso? Eso es un flor de tema. Contanos un poquitito de eso. Un minuto. Quieres contarle vos? Pues? Sí, sí yo quita. Cuente, Perdón, cuente, cuente, cuente. Y un poquito con la garganta. Muy contentos con el trabajo que... Lo, lo, lo que hagan ustedes, saben que tienen a la hora de Hurlingham para, para comunicarlo a toda la sociedad, a, toda, a todos los vecinos y las vecinas. No, no gracias por la invitación y gracias por, por estos minutos que me dejaron contar un poquito del potencial trabajo en Urlingan, ¿eh? ¿Y ¿Qué te parece el estudio? Hermoso, hermoso estudio. Los vuelvo a felicitar, la verdad que... Eh, Marcelo, por todo lo que estás creando acá, la parte tecnológica me sorprende, las ideas que tenés, así que otra opciones. Muy acciones, minimalista, eh. ¿viste? Todo chiquitito. Todo sí, chiquitito, pero, pero el objetivo, la verdad, muy buena imagen, muy buen sonido. Ahora los felicito a los dos por el trabajo que están haciendo acá en Hurlingham. Y bueno, mandarle un, un saludo a todos los oyentes. Muy eh. bien. Bueno, eh, ¿con qué seguimos? Eh, ¿publicidades? publicidades. Bueno, que ande todo muy bien. Ahora en un ratito vuelve acá el jefe.